buenas a todos y bienvenidos a mi canal nos hemos trasladado a la sabana africana para cazar el kudú menor el cual ha sido actualizado como animal TrueRack. en este vídeo podréis ver cómo se han abatido magníficos ejemplares y dos diamantes y sin más preámbulo comenzamos ahí enfrente vemos pasar un animal mira ahí vemos una hembra que están acostaditas ahí se levanta un macho un nivel 3 Vemos otra hembra... Ahí se marca otra vez, mira Ahí tenemos otro, mira, Un nivel 5... Cogemos el 30-06... y disparamos... A ver si puede hacer otro lance... Vaya... Eh, yo creo que he fallado... Le he dado a la hembra... Y he, y he fallado... No le he dado bien... Venga, perrete... Búscamelo... Ya perrete sale corriendo... Vamos a ver... Qué puntuación tiene el animal... Vamos despacito, porque había un pequeño grupo aquí. Y a través de no la he encontrado. Un diamante, 152 80 Mira, le han, le han modificado los cuernos. Se pues nos han cambiado de color. Yo creo que le han puesto los lo cuernos del cudo mayor a, al cudo menor. Desde luego queda bonito, pero me seguía gustando más el, el anterior. Vamos a ver, lo vamos a, a disecar y ahora os pondré el mapa donde ha sido abatido vamos a ver esta huella para te busca nada un, un impacto superficial no, voy a poner voy a poner el mapa y voy a dejarla en la Mira, o esa que ha sido al norte en el lago que tenemos arriba del todo y continuamos ahí enfrente vemos también un grupo de animales acostaditos ahí tenemos un macho con una buena cuerna. Así que apuntamos y disparamos. Se levantan las hembras. Las escuchamos correr alrededor nuestro. Pero no, no, no tenemos lance. No tenemos lance y no tenemos casi munición. Habrá que luego ha puesto a, a, a recargar. Vamos a ver. Bueno, más ya tiene. Un oro. 145,50 con así que vamos a, a guardar este animal y pongo el mapa ha sido un poquito más abajo en, debajo de los dos lagos que tenemos y continuamos con la cama enfrente tenemos una hábitat vamos a mirar Mira, ahí vemos una, un nivel 4 y varias al lado cogemos el 36 y disparamos ha batido el animal salen corriendo las hembras había un rebaño, la verdad que sí en esta zona podemos encontrar grandes rebaños de, de kudú, estamos al sur de la, de la reserva junto al último lago que podemos encontrar al oeste, venga perrete, búscalo y os recomiendo que vengáis por esta zona para para cazar el kudu. veis cómo toda la hábitat que tiene que están descansando Así que os recomiendo que, que vengáis a visitar la zona Pero eso sí, tened cuidado con los leones y los búfalos que podemos encontrar aquí Vamos a ver qué puntuación tenemos 144,40 La verdad es que he dejado un animal bonito Con brillos verdes en, en el pelaje del cuello Así que vamos a felicitar a Perrete y vamos a continuar con la caja escuchamos pasos vamos a mirar mira ahí viene andando uno se nos queda mirando cogemos el 30.3 y disparamos escuchamos una llamada de advertencia que había al lado venga parrete búscamelo como veis tengo marcado también hay un, una zona de descanso os recomiendo mucho que, que consultéis vuestro mapa los hábitats la zona de descanso los comederos los bebederos y así podéis ir localizando a los animales dependiendo la hora que, que tengamos en el juego. Vamos a ver la puntuación que tenemos. Mira qué foto más bonita se ha quedado. Bueno, voy a hacer una fotito. Muy bien, parrete. Ahí posando para la foto. A ver. Chico, si cojo bien. Venga, la foto hecha. Y ahora sí vamos a, a recoger nuestro animal. Vamos a ver qué puntuación nos arroja. Sí, sí, perrete. 144 con 90. La verdad que. Que es curioso como lo han dejado ahora. Y es muy, voy, voy a la a perrete y voy a poner el mapa. ¿Veis en esta zona entre los, do los dos lagos? Y continuamos. Enfrente vemos un macho de Puru. Vamos a ver la puntuación que tiene. Un nivel 3, está alerta, viene hacia nosotros y disparamos. Mira, ahí viene otro, disparamos, doble lance. Dos machos, solamente habíamos visto uno, el otro ha salido de, de los arbustos y, no lo, y nos ha sorprendido. Pero bueno, hemos hecho un buen lance y dos animales abatidos. Miramos por los climáticos, a ver si hay alguno más. Perrete ya está buscándolo, ya está ya me lo he encontrado. ...y vamos a ver la puntuación que, que nos arrojan los animalicos... ...vamos a ver... ...vemos a 11 grados... ...venga, aparte, te, te, quítate de en medio que, que si no me activas tú eh, la B... ...en vez de recogerla esta... ...tenemos una plata y vamos a ver el otro... ...un oro, 147,60... ...muy buen impacto los dos, desde luego el 3006 hace... ...hacer de con estos animales... Así que ahora voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido Estamos otra vez cerquita del, del lago Miramos por el lago a fondo, no vemos nada Normalmente ahí suele ver búfalos Y aquí está el mapa Y vamos a seguir cazando en la tierra de la sabana Escuchamos una llamada para elamiento. vemos hembras Vemos más hembras, más hembras, ahí vemos unos cuernos de un macho. Mira, un nivel 5, otro nivel 5, cogemos el 30-06, apuntamos y disparamos. Pega el animal una pequeña carrerita, pero ya ha caído muerto. Ya ha caído muerto, vemos que se van las, las hembras. Hemos escuchado también un león por detrás, así que vamos a tener cuidado. Y vamos a, a recoger nuestro animal, mandamos a Perrete a buscarlo y a ver qué puntuación tiene el bicho ya Perrete lo, lo tiene allí vamos a mirar mientras tanto por si veamos en la lejanía algún otro animal y hacer un lance y tener cuidado con el león que hemos escuchado ya vemos el contorno afián Perrete nos está reclamando diciendo ya lo ha encontrado vente para acá vemos el sangrado que tiene es un sangrado magnífico vamos a ver qué postura más bonita se ha quedado Vamos a colocar a perrete para una foto Venga, túmbate a ver No, mejor, mejor sentado Mejor sentado Venga, no, siéntate Ya se nos sienta Y a ver si podemos hacer una buena foto Con perrete entre los cuernos Va, perfecto, perfecto Una foto perfecta Vamos a ver, no te, no te me arrasca perrete Pues un poquito para la foto, ahora Ya está hecha la foto Y yo creo que con esta foto podremos hacer una buena portada Un diamante 155 ,80, Madre mía Tres puntos mayor que, que el anterior ¿Veis como se, se le ve el, Los pelos del cuello de arriba verde qué reflejos tiene más bonito Disecamos nuestro animal Y os voy a poner el mapa para que veáis Donde dónde ha sido batido Junto a los dos lagos veis el recorrido que estoy haciendo buscando Kudu y otros animales Y vamos a seguir cazando Vamos a mirar un poquito más el horizonte y como no vemos nada pues a pasar un poquito por la sabana ahí enfrente estamos viendo el, el animal vamos a ver qué va andando se nos gira y venga, abatido desde luego es un animal bastante confiado aunque luego en cuanto sale corriendo es, es muy rápido porque van quizás no es como la gacela saltarina que va pegando saltitos, pero si es un animal esquivo, vamos a seguir mirando por aquí arriba, no vemos nada, así que vamos a recoger nuestro animal y a ver qué puntuación nos, nos arroja. Tiene un bonito sangrado, un oro, 141,30. La verdad que mira qué reflejos verdes tiene en, en, en las clines del cuello. Desde luego que es curioso, parece tornasolado cuando lo giramos y le da la luz Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido Aquí justamente al oeste, vamos a elogiar a Terrete y seguir cazando Ahí vemos andando un, un Kudu, que va huyendo, nos ha visto Vamos a ver si puede hacer el lance Madre mía, a ver Venga, y disparamos uno por detrás a veces se nos gira podemos hacer otro lance venga y otro ahora sí ahora sí el primero le hemos dado los cuartos traseros pero el segundo sí le hemos tocado el, el pulmón vamos a salir corriendo recargamos el, el M1 perrete viene a nuestro lado luego es una, una lástima que nos ha visto pero bueno ha sido un lance bonito a la carrera que también que también me gusta. no va a ser todo el lance con el animal parado o andando tranquilitamente los lances rápidos como cuando estamos en el puerto de la montería y salen los venados eh, a por la por las realas vemos el sangrado ha sido pequeñito pero el segundo sí el segundo ha sido un impacto en el órgano vital escuchamos a un -Yu. lo vemos allí también vemos correr las hembras Estaban al lado Nada, sigue siendo una hembra No hay ningún macho Así que vamos a, a recoger a nuestro animal Madre mía que sangrado Un oro, 141,60 La primera le hemos dado atrás de la vértebra Pero la segunda le hemos dado ya un órgano vital ¿Veis? Le hemos impactado en los pulmones y en el hígado Desde luego que ha sido un, un lance bonito y así que os voy a poner el mapa Para que veáis dónde, dónde ha sido batido Vamos a mirar Si viéramos alguno más por el horizonte Nada, son hembras lo que vemos por ahí Así que yo creo que lo que toca ahora es montar el vídeo Que ha sido una una jornada fructífera nah, un, un foco que no macho Pero no, vamos a montar el vídeo y aquí os pongo la diferencia de los animales eh, como eran antes, de la actualización y, y como son ahora. A la izquierda vemos los, los primeros animales, los que no eran turrack, con los cuernos negros y su puntuación máxima creo que eran 56. Y a la derecha vemos lo, los turrack que le han cambiado lo, el color de los cuernos. Desde luego ha quedado bonito. Y aquí os traigo la diferencia entre el kudu mayor y el kudu menor A la izquierda tenemos el kudu menor con, con la hembra Y a la derecha el kudu mayor Que aparte de, del tamaño La principal diferencia es que en el pecho tiene unas crines así como como una barba Y luego también tiene lo, los cuernos más grandes Me hubiera gustado que pusieran también el kudu el